La Policía Nacional informó este miércoles sobre el apresamiento de un joven que habría herido de bala a su pareja sentimental por supuestos asuntos pasionales el día 2 del pasado mes de noviembre. Se trata del nombrado Fran Félix Brito Marte, conocido como cuñiño de 24 años de edad, quien reside en la comunidad matalarga de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La gente de nuestra institución apresaron a un joven de 24 años por tener... Una orden de arresto en su contra acusado como presunto autor de ir de bala a una mujer luego de que supuestamente le habían despojado de una mochila en un hecho ocurrido en fecha 2 del mes 11 del presente año aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Frank Félix Brito Marte, alias Cuñiño, de 24 años, quien reside en la sección Mata Larga de esta ciudad. El informe del caso indica que Brito Marte, alias Cuñiño, fue apresado por nuestros agentes mediante una orden de arresto en su contra, acusado como presunto autor de herida de bala a la nombrada Ana Camila Ortiz, quien es pareja del detenido, que estos se encontraban vendiendo vegetales en un camión propiedad de Fran Félix, en, la para, en el paraje La Bajada de esta ciudad, originándose una discusión entre estos por motivos pasionales, donde el detenido aló una pistola que portaba y le realizara un disparo, el cual impactó al pavimento, posteriormente alcanzara a la lesionada, ocasionándole la herida que presenta, la cual había manifestado antes la joven de que la habían despojado de una mochila, siendo esa información totalmente falsa. Quien había mentido a los oficiales investigadores, con el objetivo de proteger a su pareja. En cuanto al detenido, será puesto a disposición de la justicia. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.